Puedo prometer y prometo que este juego es una pasada. Y qué cosas. Está patrocinado por una empresa conocida de muebles. Qué curioso. Vamos a verlo, analizarlo y puntuarlo. Por lo tanto, ahora en Ya no juego más, escape de IKEA. La historia del juego es sencilla. Tienes que escapar de IKEA. Pero ¿por qué? Mm, qué raro. Bueno. Vamos a ello. El juego es simple, pero no sencillo. El caso es que somos un cliente, eso me imagino, que tiene que escapar de Ikea, aunque lo mejor sería que fuese un trabajador, pero no sé por qué motivo. La idea no es nada atractiva, por lo tanto punto en contra número uno. Pero, sin embargo, el juego es muy divertido, así que le damos un punto a favor. Empezamos corriendo y disponemos de dos líneas por las que nos podemos mover y así evitamos chocar con personas y objetos como clientes que están hablando o caminando con cajas olvidadas o con niños que juegan con pelotitas otro punto a favor conforme avanzamos se nos complica la cosa y podemos hasta ponernos nerviosos porque cada vez que chocas el avance que es un porcentaje Vuelve hasta cero y ves cómo retrocedes hacia el principio, es desquiciante. La musiquilla es buena al principio, pero luego te tortura la mente y te ponen nervioso, y mucho, casi que molesta. Punto en contra número 2 Pero, cuando crees que ya estás a punto de llegar al final, llegan los terribles 10 últimos segundos y oyes el siguiente mensaje. Estimados clientes, la tienda cerrará en 10 segundos. Las luces se vuelven rojas, te molestan, hay cajas que caen sobre ti y te despistan, y como ya estamos cerca del final, y después de unos 50 intentos, vamos a valorar el juego. Y acaba con empate. Pero el final me ha gustado, así que le damos un punto más a favor. Por lo tanto, la victoria es por 3 a 2. Y ahora sí, si quieres ver el final, adelante, no te lo cuento, míralo por ti mismo. Estimados clientes, la tienda cerrará en 10 segundos. Curioso, ¿verdad? Yo creo que es una publicidad un poco peligrosa, porque si te pasas el juego, pues aparenta según el final que en Ikea está muy a gusto y contento y como que te puedes hasta quedar dormido allí, como en casa. Es una publicidad subliminal, pero si no te lo pasas del cabreo, yo ya no iría más a Ikea, eso lo aseguro, pero bueno, sin embargo, yo ya no juego más, pues porque simplemente me lo he pasado. Y ya está. Ahora, si sí te pido que te suscribas al canal, que des like y si quieres compartes el vídeo si te ha gustado. Además, es gratis y ayudas a crecer al canal, que es un curro muy grande, aunque lo hago con gusto. De paso, aprovecho para saludar a todos mis suscriptores y en especial a Manny Terrier, que me lo ha pedido en persona. Así que saludos, amigos. Bueno, nos despedimos.